En este video tutorial vamos a hacer una breve introducción a ese learning. Cuando abrimos por primera vez ese learning aparece una pantalla como la siguiente. A la izquierda tenemos la estructura con las páginas que van a componer nuestro paquete. Por defecto está vacía. Pinchando en inicio y en añadir página añadimos una nueva página. Para cambiar el nombre hacemos doble clic sobre la página que hemos creado y le ponemos el nombre que deseemos. Para añadir una nueva página que cuelgue de inicio, pulsamos en inicio, añadir página, cambiamos el nombre. Si queremos que la página cuelgue de alguna de las páginas que ya tenemos, simplemente la seleccionamos, por ejemplo la 2 como y añadimos página. Una vez que hemos creado la estructura de página tenemos que añadir los contenidos a la misma. Vamos a ver vamos a añadir contenidos a la página 1 introducción. A la izquierda ese learning ofrece una serie de recursos por ejemplo tenemos actividades interactivas, podemos crear preguntas de elección múltiple, Preguntas de verdadero o falso, actividades de reinar huecos y tenemos recursos de tipo texto para añadir simplemente información de tipo texto, para contenidos. Para añadir un nuevo recurso, por ejemplo conocimiento previo, pulsamos una única vez sobre el nombre de ese recurso. Nos aparece a la derecha una, un una nueva caja donde tenemos el título que por defecto pone conocimiento previo, podemos poner un título distinto y debajo un editor para añadir nuestro texto. Podemos resaltarlo en negrita, subrayado, etc. Una vez que hayamos acabado de editar pulsamos el botón hecho. Vamos a añadir objetivos Y lo mismo. Una vez que hemos acabado, pulsamos en hecho. Si necesitamos editar alguno de estos recursos, tenemos el botón editar y si queremos eliminarlo, el botón borrar. También podemos añadir texto libre. Si nos fijamos aquí, la única diferencia entre conocimiento previo y objetivos es el icono que va a aparecer. Si añadimos texto libre, simplemente nos aparece una caja un editor donde podemos poner el texto que queramos. Podemos escribir, como hemos hecho en el resto de los casos, el texto, o si tenemos un documento en Word o en PDF, podemos irnos a ese documento, seleccionar el texto que queremos, copiarlo, y pegarlo. Aquí nos estaba diciendo que no permite Firefox pegar con el botón derecho. Para pegar tenemos que pulsar las teclas control más V y ahí sí que se pega ya el texto. Por supuesto no está formateado, tendríamos que nosotros editarlo y cambiar el formato si queremos. Disponemos de un editor de texto con muchas opciones. Podemos insertar eh, un vídeo, por ejemplo de YouTube, que esté embebido, Podemos insertar una imagen, vamos a insertar una imagen, seleccionamos una imagen que tenemos en el disco duro, casa, abrir, descripción, casa, y la insertamos. Una vez que hemos finalizado, pulsamos en hecho. Y así iríamos añadiendo contenido a todas las páginas que hemos creado en la estructura. Para guardar este paquete, le damos archivo, guardar y nos pide un nombre. Ya está guardado. Si nos fijamos, lo guarda con la extensión .elp, que es la extensión de S-Learning. Vuelve a cargar la página. Ya ha quedado guardado y cuando hayamos terminado de editar los contenidos de nuestro paquete de s learning podemos exportarlo desde archivo, exportar, podemos exportarlo a un estándar educativo como SCORM o un paquete de contenidos IMS que es lo que se pide en la actividad del curso. Si queremos también podríamos exportarlo como página HTML para ponerla en un sitio web que tengamos nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba para ver cómo quedaría sitio web, carpeta autocontenida. Le decimos que no la cree dentro de esta carpeta. Ha creado ya una carpeta que se llama probando. Dentro están pues, todos los recursos que utiliza ese learning y una página index.html, que si la abrimos, veremos... Que al pinchar en introducción aparecen todos los contenidos que hemos añadido al paquete y en cómo como no hemos añadido contenidos aparece simplemente la estructura bueno con esto finalizamos el vídeo tutorial y en el curso tenéis un manual sobre Seleni con varios vídeos donde podéis profundizar ya en cada uno de los recursos que, que ofrece ese learning para crear los paquetes de contenidos.